Biomedical Group representa la alternativa para el cáncer porque tenemos más de 1.600 casos curados con seguimiento de 20 años. Tenemos el primer protocolo alternativo para que usted sepa qué es medicamentos, suelos, terapias, ampollas, nutrientes, jugos y qué hacemos, encapsulamos, calcificamos, destruimos y hacemos medicina integrativa, o sea, combinamos la medicina convencional con lo alternativo para tener éxito en un caso de cáncer. Una gran pregunta es cómo prevenir el cáncer. No, el cáncer está todos los días. Hay que aprender dos cosas. El cuerpo produce por cada millón de células un anormal. Si son 60 billones, son 130 mil millones más o menos de células cancerosas es que el sistema inmunológico se los come. Entonces, Uno que debe hacer es intoxicarse, bajar la carne, tercero, ayudarse a tener una tranquilidad porque el estrés puede bajar el sistema inmunológico. Cuarto, evitar las irradiaciones. Quinto, evitar el estrés. Seis, dormir bien. Siete, hacer deporte. Y lo más importante, tener un complemento nutricional que le pueda ayudar a subir el sistema inmunológico y mantenerlo bien. Eso es lo que tenemos que hacer en un buen plan para prevenir. Acuérdense, todo el mundo produce cáncer. La única diferencia es que los que están bien, a través de los linfocitos T y killer se destruyen las células cancerosas. Pero hay un nutriente que ya no, Venga Plus y Fortamás, que le pueda ayudar con un buen jugo, brócoli, coliflor, repollo, manzana, mora y fresa. Jugos terapéuticos, más que terapéuticos, nutracénticos, sustancias que tienen las frutas, verduras, hortalizas, que cuando se mezclan como brócoli, coliflor, repollo, manzana, pera, ayuda a tres cosas, encapsular, calcificar, destruir, fuera de eso, evita metástasis y ayuda a que la sangre se vuelva alcalina. Hoy día hemos visto muchos efectos colaterales con la cirugía, la radio. Pero nosotros podemos tener medicina integrativa, tenemos que respetar el protocolo médico como tal y trabajar con medicamentos, sueros, terapias en lo que llaman medicina alternativa. Hay una parte cuando dicen al paciente, usted ya, ya entra en cuidados paliativos, significa que puede utilizar terapias alternativas al 100%. Somos una opción, Biomedical grupo.